Deberían de venir eh, si tienen la intención de conocer carga máxima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 Entonces por eso tienen que venir a la primera y ya cuando haya 2, 3, cuatro, 5, ya no va a ser igual, es una experiencia única, es por eso, más allá de los cuadros.